Eh, buenos días y saludos, a, en nombre del Ayuntamiento de Peñalén, os saludo a todos los que asistís hoy a esta jornada, a este taller ecosistémico. Mañana hay que un poco poner en valor, eh, en el, los sitios donde se generan los recursos, eh, ponerlo en valor porque sería imposible para eh, quien los consume, entonces hay que ponerlo, como digo, eh, darle su importancia. Eh, en Castilla-La Mancha además fue pionera en su, en su alianza por los servicios ecosistémicos, hicimos el primer foro a finales del año pasado y la verdad que... Podría tirarme mucho rato diciendo cosas en las que Castilla La Mancha ha sido pionera, pero tampoco quiero aburriros pero esta en la que estamos hoy metidos sí es importante, porque de verdad que luego mucha gente, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, pues está ya preguntándonos copiándonos y eso siempre, siempre suele ser bueno. Costó hasta que este live salió, la verdad que de todo se aprende y, y estamos muy satisfechos porque ya prácticamente lo estamos viendo concluir estamos viendo sus resultados y estamos viendo además que es una referencia a nivel mundial de, de, de cómo se hacen bien las cosas en una restauración minera asociada además a los ecosistemas y, y los hábitats. Eh, de hecho se está utilizando unos sistemas que, que bueno que están siendo estudiados por, por, por todo el mundo que, que permite remodelar en 3D, no Cómo estaba ni siquiera cuando empezó, sino cómo debería estar o cómo debería ser esta zona para que sea eh, de la mejor manera posible en lo ambiental, en el tema, como decimos, fluvial, en los ecosistemas, se hayan invertido, se estén y se vayan y se estén ya concedidas ayudas entre Diputación de Guadalajara y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por más de medio millón de euros.